En los lentes que utilizó el actor de la película de Gandhi. Pues en este patio, que he, usado, que he usado para celebrar los festivales. Cuando hablamos de los festivales, hay dos fiestas muy importantes, que es Diwali. Es el que ya que viene, que ¿no? Viene, sí, en este mes, a 11 de noviembre. 11 como es el Día de la es? ¿El Día de la Luz? De pues uh, un día muy especial, ¿sí? Y después se ve que parece como un edificio, pero todo este palacio que está construido por los reyes distintos. Ajá. Sí, aquí el título es que llevando por la que lleva por la familia real es Maharana, no Maraca. No. Ma Solamente rana. Maharana, que significa gran guerrero. guerrero. Sí. Y el nombre de su dinastía es el Dios Sol. Pues todos los días, como cada mañana, se ve la cara del Dios Sol y empieza su día. Pero cuando hablamos del monzón Sí, cuando todo está nublado, cuando no podemos ver el sol, pues ¿qué hacemos? Pues hay un sol que he instalado aquí para los habitantes. ¿Qué está ahí? Mmm, ese es el sol. Oh. El sol. Y alrededor Ajá. de la cara tiene el trabajo de ese... aquí. Okay. ¿Por okay. Pues el sol para los habitantes de aquí. principal al palacio, pues tiene dos figuras. caballo y elefante. Poder y suerte. El dios Ganesha tiene que entrar con la Este, el dios Ganesha. Luego tiene imagen de la diosa de riqueza. La diosa se llama... La ¿Por qué? Es que tiene un truco. Es que los mogoles que utilizaban a los elefantes y los guerreros de aquí utilizaban a los caballos. Pues para confundir a los elefantes, los caballos o los guerreros utilizaban una réplica de trompa. Aquí está una réplica de la batalla de caballo con trompa de elefantes. Elefante. Vamos en, en la sección dedicada a los, al, más altos los más altos trofeos de la ciudad de Udaipur una armadura que utilizaban para las batallas vean toda de metal y un escudo y las, las espadas Están. así más o menos se veían en ese. época Compadre elefante. Están los lentes que utilizó el actor de la película de Gandhi. Ahí están. Vean. Ahí están hasta en una una vitrinita. Con uh, encajado Ah, okay. Como un tramado, así Como aquí, arriba. Chequense, dice no entrar, pero nosotros nos metemos. Eh, la casa? ¿Esto? Ah, esta es, es la mezcla el de, el de miel, miel. lentejas. Oh. tenemos all access al palacio. Sí, esta es all Es en 14 grados. Más en abril y aquí se caló? Oh, Sí, si sí, está aquí en abril o en si sí, está aquí en esa momento pues no, no, no van a salir del sol. Este es el sol que se ve desde afuera y el sol que alumbra a Udaipur en la época del monzón de importancia, ¿no? el hombre de su dinastía y el sol que danos la energía y la especialidad de esta habitación es que abajo se ven, hay pinturas pero todo con el trabajo de relieve aquí sí. se ¿Sí? ve en el pecho se ve el pecho también tiene trabajo de relieve no está tallado luego se come y aquí, de Teja que estaba aquí. Ah, ahí está. Sí. Sí. ¿Qué nos explicaron por qué los pasillos están tan chiquitos? Y Es porque se iban agregando y también por seguridad. Y cuidado con las escaleras. Sí, las escaleras. Así podían proteger al palacio de eh, estos pasadizos. Y en algunas, cuando te agachabas la, la cabeza para pasar, ahí te los guardias te estaban esperando y te cortaban la cabeza. Es como una cocina tradicional, madera que he usado para, para el fuego cuando no había gas en una chimenea. Es para tener una idea: es que la tercera mujer del abuelo. Y él era una seguidora del dios Krishna, pues cocinaba dulce para el dios. Aquí. Okay. Y detrás tiene muerto y de madera también. ¿Sí? Para hacer especia y todo. Por bueno, imagen la... Con eso ya tienes bastante fuerza. No, no, bueno, vale nada. Vive okay. aquí tercera mujer del abuelo, pues ahí se ve una pintura del abuelo del día actual en su Ay, reino hemos tenido pues después de tener la independencia el dio toda la ciudad al gobierno de la India. dentro ah, tiene una sí. imagen del día de Pishna y una pintura uh -huh. y el Pishna era muy travieso Como aquí se ve en una pintura Bien. o se hace pinturas uh -huh. sí, que se queda más fácil a entender o Peña, esas cosas este estilo, este estilo es del 1970 Lo que se ve, todo es del 1970 Un escudo escudo, un escudo. Escudos de... ...distintas... Él tiene más de 22 coches Los colores Así pues se Ay, qué padre. ve como el rey que de aquí se ve echando el polvo y es jugando en el patio principal del palacio. hecho de caca de vaca, seco, se mezclan con arena, con agua y así se hace y pintan, es muy equinieco. higiénico, higiénico. Sí, que seca de esta mezcla no hay mosquitos ni insectos que vienen y no vela, ¿eh? no vela, después de secar no vuela sí. Y es muy eh, fácil o gratis a mantener sí. los, esas tres cosas que se encuentran se la a... muy fácil. sistema? entonces ¿lo, los accesorios no, ¿no? de los caballos son no. de plata, ah, ya, ya, ya. parece un bocho. silla de plata ¿Eh? viaje esta es una maletita de viaje de la realeza de Udaipur, vean. sus cepillos espejo y todas sus esencias hasta su costurerito El elefante, el elefante, el elefante, el el elefante, एकलिंगनाथ जी के गोसाई महाराज के परि में दैत्य